¿Qué tal les habla Jorge Gestoso? Bienvenidos. En el programa de hoy de Gestoso Global, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Procurador Wilfredo Chávez, una cálida bienvenida al programa. Buenas, un gusto estar con usted, un saludo especial continente y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, procurador. Usted ha dicho que la OEA no hizo una auditoría en las últimas elecciones presidenciales del 2019 y usted propone un conteo nuevamente a efectos, dice usted, de dejar completamente enterrado ese mito del fraude. ¿Dónde estamos a hoy con su iniciativa? ¿Qué está pasando en estos momentos? Bien, lo que hemos hecho es efectivamente requerir en el mes ya de marzo que la contaduría General del Estado verifique con su labor de contralor de, de verificación de, del Estado, de cuentas del Estado y de datos del Estado, verifique si la OEA había cumplido no el convenio que suscribimos para que se realice la auditoría del cómputo electoral el año 2019. La información la recibimos hace poco, a fines, de, de, a fines de, del mes de julio, y en ese entonces verificamos que la Contraloría nos daba cuenta que la OEA no había realizado la auditoría comprometida, no había utilizado las normas de auditoría nacionales o internacionales, ninguna de las normas, no existían parámetros para ese objetivo y en resumen no había hecho eh, ningún tipo de auditoría al el cómputo electoral cuál era el objeto central de esa auditoría. Hemos avanzado, hemos planteado ya luego hacer nosotros ese trabajo que no lo hizo la OEA con un fin estrictamente de historia, didáctico y de memoria, para que se sepa la verdad de lo ocurrido. Y estamos en este momento, en una etapa en la que el equipo está trabajando junto a quien le habla, en un planteamiento metodológico de cómo vamos a organizar, vamos a la siguiente semana conocer la metodología de participación y de cómo organizamos ya el recuento como tal, vamos a hacer que todas las actas absolutamente sean cotejadas con la fuente, es decir, ponemos el acta y ponemos el cómputo para ver si efectivamente en algún momento ha existido alguna distorsión o no de aquello. Sabemos que este es un trabajo que a muchos les asusta, son 35.000 actas, pero tomando en cuenta además la forma en la que han sido las elecciones y la verdad que necesita el país, nos hemos puesto al hombro este trabajo porque es un trabajo que vale la pena. La Procuraduría tiene como mandato constitucional defender los intereses del Estado, precautelar sus intereses, y estamos haciendo una precautela de estos intereses, despejando y liquidando, son los términos que he usado, liquidando y enterrando, es lo que queremos hacer, la teoría del fraude electoral que generó el golpe de Estado. A esta altura, la primera reacción que tuvo la oposición fue decir, ¿pero de qué conteo me están hablando si el mismo gobierno se encargó de destruir las actas, de sustituirlas, o de tergiversarlas su reacción mire, lo que ocurre es que la oposición eh, habla lo que le conviene lo que ha ocurrido es que esos días el, 20, el 21 de el mes de octubre del 2019 el candidato que finalmente perdió don Carlos Mesa salió indicando que había un fraude monumental y, y que desconocía los resultados electorales sin que siquiera hubiera determinado el cómputo electoral salió con muchas ideas de ese tipo alentando la idea del fraude inclusive antes de las elecciones porque se sabía perdedor, nos dicen que las actas habían sido cambiadas, mire, Jorge, el país entero conoce que es un sistema manual, las actas y las copias de las actas tienen las fuerzas políticas para poder corroborar en cualquier momento donde supuestamente se han trucado los votos, donde se han cambiado, a quién se ha favorecido, en qué porcentajes, cosas que no ha hecho la OEA, entonces nosotros con responsabilidad, vamos a ver acta por acta, si hay observaciones. Si alguien dice, por ejemplo, que un muerto ha votado, porque han dicho los muertos, veamos a los muertos. Si alguien dice que se han cambiado un acta para favorecer a otra fuerza política, veamos en qué porcentaje, cuándo, dónde y por qué. Tenemos 35 mil actas y la OEA no ha hecho más que una revisión por muestreo, creo que de 220 actas, que no es, no es ni siquiera un muestreo válido ni para una encuesta, es decir, es un trabajo totalmente deficiente y por eso va a hacer trabajo las actas, han sido digitalizadas todas, todas absolutamente, aunque muchas se han quemado, particularmente en el departamento de Santa Cruz, pero hago hincapié en que, por ejemplo, Santa Cruz fue el primer departamento en terminar el cómputo electoral, y todas las actas del cómputo de Santa Cruz han sido digitalizadas sin observaciones, y ahí estaba, digamos, la más fuerte resistencia al proyecto político que hemos nosotros apoyado, que es el MAS IPST, que la más grande fuerza de oposición estaba ahí, y ninguna mesa ha sido anulada, y, por tanto, veremos ahora cómo vemos acta por acta y dónde está el supuesto fraude electoral. Y hemos invitado a todos los actores sociales y políticos para este gran emprendimiento nacional. La OEA, en principio, cuando se empieza a generar esto de que eh, había irregularidades, ¿se basó en un conteo preliminar? Eh, sí, mire, eh, le explico un poquito para poner en contexto. El, el único dato oficial del país es el cómputo electoral que realiza el Tribunal Supremo Electoral, quien recibe a su vez de los tribunales departamentales la información eh, de las mesas que en su momento, por, en cada mesa los ciudadanos escrutan sus votos, saben quién ha ganado, quién ha perdido, firman el acta, Esa solo, ese documento, el acta, es derivado al Tribunal Electoral, si no tiene observaciones, se sube al sistema, se digitaliza el acta y este acta pasa al cómputo nacional del Tribunal Supremo Electoral ese es el circuito. En consecuencia, nosotros encontramos que en este momento, bueno, en este momento no se ha dado ningún tipo, ninguna forma de haber podido alterar esos votos y el sistema TREP era un sistema de información rápida para el momento de las elecciones. Para las 8 de la noche, decía la población, la tendencia de la votación es esta, a las 8 de la noche y hace con cerca un 85% de votos, faltando el 15% de votos que normalmente son las zonas alejadas. Lo normal es que en el último tramo, el movimiento al socialismo, el MAS y PSP, logre una gran ventaja. ¿Por qué? Porque son áreas rurales, áreas pobres, áreas alejadas, donde históricamente el MAS ha tenido una tendencia mayoritaria. En consecuencia, el TREP es un sistema de información rápida que puede o no haber existido. Aclaro, el año 2020, en las elecciones, el TREP ya no había, porque ha sido tanto de baja, y la Corte, el Tribunal Electoral, puso el DIREP, que es el sistema que sustituía al TREP. Un día antes de las elecciones, el direpe se cayó, no funcionó. De hecho, las elecciones 2020 no hubo sistema de información rápida oficial del Tribunal Electoral, pero era indiferente porque sabe el cómputo. Entonces, un sistema de información con el que se basó la OEA es una información no útil, no legal y en consecuencia no vinculante. Es, ha sido una gran irresponsabilidad basarse en el TREP y en la paralización del TREP, cuando en realidad lo que debíamos verificar es el cómputo electoral. Si en el conjunto electoral se demostraba alguna cosa que no era correcta, era obligación de las fuerzas políticas con las copias de sus actas acudir a los reclamos pertinentes. No hemos escuchado ni una sola impugnación con relación a actas en ese sentido, menos aún un fraude masivo o, mon o monumental, y eso justamente es lo que yo he puesto en carpeta. La OEA se basa, de acuerdo la, al informe de la Contraloría General del Estado, que es requerido, nos dice claramente que ha confundido su rol yendo al TREP cuando en realidad debía ir al cómputo electoral y a su compromiso que era revisar acta por acta o el 100% de las actas de la votación que había en el país y no ha cumplido ese compromiso. Entonces, Evo Morales ganó en primera vuelta con más del 10% de diferencia. Así es, oficialmente ganó Evo Morales con ese porcentaje de más de 10% y por tanto eh, había una elección, ha habido un cómputo electoral y finalmente un resultado. Sobre ese cómputo electoral no ha habido ninguna no podía haber observaciones porque era un cómputo basado en las actas y al momento de las actas todos los ciudadanos que han estado en mesas electorales son 35 mil mesas, mínimamente a tres miembros por cada mes estamos hablando de 100 mil personas que tienen copias de las actas. Todas ellas pueden verificar y dar testimonio si su acta ha sido o no cruzada, ha sido cambiada, y hemos invitado a toda esa población a que venga, que participe democráticamente y verifiquemos si ha habido o no el supuesto fraude. En el caso del de secretario general de la OEA, Luis Almagro, él salió justamente a propósito de un libro que han publicado que le dieron el título de Almagro no pide perdón, dos autores que son argentinos, él, en esa conferencia de prensa, dijo otra vez de que no se arrepiente de nada y que hubo, dice él, como 1.500 irregularidades. ¿Cuál es su lectura de qué es lo que motiva a Almagro a montarse en toda esta retórica? Yo creo que el señor Almagro, primero, ha tergiversado la, la realidad. Uno de los defectos de estar en, en esferas de poderes, eh, crearse el propio mito, la mitomanía, es, es de hecho una una enfermedad, pero yo creo que ha llegado al extremo de una mitomanía, mitomanía crítica, puesto que la mentira, le, le estamos demostrando y le vamos a demostrar acta por acta, que estaba equivocado. 1,500, pueden ser 2,000 o 3,000, según Almagro, pero la realidad de mi país, y está invitada, si quiere, la comisión que ha venido, 33 personas que han venido inicialmente la comisión de la OEA, todos están invitados a verificar si hay las 1,500 o no hay ninguna, eh, aclaro, el sistema tenía problemas el la el, el, el tribunal electoral, como todos los tribunales electorales, pero se ha aclarado que ninguno de, los, de esos problemas ha podido justificar ni una manipulación informática y menos aún un fraude electoral. Nos queda claro que todo lo que nos dice el señor Almagro, infelizmente se cae en una, una, una situación de carácter injerencista político, que lo hemos denunciado hace unos días en la OEA y que hemos recibido un gran respaldo del concierto de países, porque la injerencia no es una función de, de una persona que ejerce un cargo delegado por los países de confianza, además, pero no, no, no, no puede ser considerado como el presidente de América, este señor, parece que quiere ejercer ese rol, haciendo una serie de aseveraciones. Y lo último, el perdón, el perdón creo que es una cuestión de vida, es una cuestión de humildad. Decir que alguien no perdona creo que es una soberbia absoluta, yo no comparto en absoluto, finalmente, ese concepto. Bueno, usted ha dicho, comentado, respecto, por ejemplo, a estas misiones de veduría y de observación de la OEA. Usted dice que, eh, en realidad, las critica porque son de engorde, de paseo, van de país en país. ¿Usted no cree en esas vedurías. Normalmente no, porque lo que nos ha demostrado la OEA últimamente es que efectivamente se van expresidentes, que no sé si deban ser la mejor eh, expresión de veeduría electoral. Tenemos un expresidente muy locuaz que viaja a todos lados como vedor internacional. Estuve en Perú hace poco y con carácter ingenierista decía: Si gana Fujimori, yo voy a estar aquí para ayudar con el Perú. Si gana el otro, si gana Castillo, Jorge, Jorge, ¿cuál es Jorge Quiroga, Tuto Quiroga. Él dijo: eso. Esos es ingenieristas bueno. y señor, esos señores son del club, de este club que les he dicho de engorde, de viaje. ...de buena vida, pero cero aporte democrático en sí, excepto el golpe que nos han generado a nosotros... ...con declaraciones absolutamente descalificadas con relación a nuestro contexto nacional. Justamente eh, el canciller boliviano, eh, hablando con él justamente en la televisión, él califica a, a Jorge Tuto Quiroga... ...como un personaje oscuro que promueve, por ejemplo, un neoliberalismo que ha absolutamente devastado la economía de Bolivia... Y en definitiva, claramente con conexiones con Estados Unidos. Exactamente, este señor se ha dedicado en el corto tiempo que estuvo en la presidencia por sucesión constitucional, un año, de los dos años que de, de hecho ocupó ese cargo, ha continuado una política entreguista. Durante Jorge Quiroga no se capitalizó, que es un eufemismo de, de entrega de empresas privadas, se privatizaron empresas del Estado. Fue socio de Doria de, de Medina compartió gobierno, fue embajador de Yanine Áñez durante el golpe de Estado durante un par de meses. Ese es ese personaje, un entreguismo absoluto que tiene ideas de a todo el que habla en contra de la derecha extrema le, lo califica de Castro Chavista. No sabemos por qué. En realidad es una idea tan disparatada cuando los que hemos luchado por nuestro pueblo y particularmente quien le habla. Hemos estado en las calles con la gente y hacemos las elecciones y hemos reducido en extremo estos grupos de derecha odiadora, clasistas, racista que le debe todavía muchas cuentas al país, y esperemos que en democracia de a poco se vayan saldando esas cuentas, siempre con la justicia por delante y respetando derechos y garantías. Procurador Wilfredo Chávez, le invito a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Claro que sí. Continuemos hablando con el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Procurador, ¿cuánto tiempo va a tardar en hacerse este proceso del de conteo de esas aproximadamente 35.000 actas para confirmar que acá no hubo ningún fraude? Mire, hemos hecho una estimación, una estimación van a ser varios días, no sé efectivamente cuántos, porque estamos sacando promedios, por ejemplo, de mesas impugnadas, de mesas que no han sido impugnadas, de regiones, de actas donde la OEA ha tenido alguna injerencia o ha visto observaciones, en fin, yo estimo que por lo menos van a ser unos cuatro o cinco días intensos de trabajo que nos van a demorar efe efectivizar este conteo que vamos a hacer por la verdad, por la democracia, por la justicia en suma de nuestro país. Va a ser ese tiempo que estimamos a grosso modo que nos va a demorar. Y además la participación masiva que esperemos tengamos y hemos tenido muchas adhesiones sociales y políticas de querer participar en este gran evento nacional. ¿Usted quiere enviar el informe con los resultados a la OEA? Sí, vamos a llegar a varias eh, entidades, entre otras la OEA, a Naciones Unidas, a nuestros vecinos también que están, han estado expectantes, a los observadores que han venido acá para demostrarles que han hecho mal su trabajo, sus trabajos, 33 señores que han firmado, que han refrendado ese informe absolutamente contrario y que ha incumplido el acuerdo del Mi País con la Secretaría General de la OEA. Y naturalmente será un enjuiciamiento moral el que se tenga a la forma sañuda en la que han tergiversado las cosas y han detonado el golpe de Estado el 10 de noviembre con un informe ilegal que no estaba previsto en el convenio ese informe que ha detonado las masacres luego con el golpe de Estado y todo el sufrimiento que ha pasado a nuestro pueblo en el año siguiente hasta que hemos logrado en las calles y con el pueblo recuperar la democracia el 18 de octubre de 2020. ¿Cómo ha sido hasta este momento lo que se anticipa que pueda ser la reacción de la oposición sobre los resultados de justamente este nuevo conteo? Bien, a priori han descalificado nuestra participación, primero han dicho que el procurador no tenía competencia para eso, les he aclarado que de acuerdo a la constitución el procurador eh, defiende los intereses del Estado y uno de los primeros intereses es la democracia y es la verdad, entonces está afuera el argumento, nos decían que la Contraloría no tiene... Eh, igual de competencia para haber hecho ese trabajo claro que tiene porque hace control posterior a toda la actividad pública, hace auditorías especiales en medio ambiente en energía y por qué no en, en el tema electoral aunque no en todo el fondo la contaduría solamente ha hecho un cotejo inicial de cumplimiento o no del, del acuerdo y claramente ha dicho que no se ha cumplido a eso se ha sumado ya una descalificación a priori diciendo que es ilegal que no tiene sentido y además que nos han hecho una, una parodia con el muerto, ¿no? el, ya está muerto el, ya está muerto ¿Para qué era la autopsia? Yo les he indicado que hay que saber las causas de la muerte si vamos a decir eso, para decir la verdad, no decir está muerto y pasarnos al lado del muerto, hay que decir la verdad y las causas. Y las causas en este caso han sido profundamente eh, económicas, políticas y otras de un contexto hasta racial en nuestro país que ha detonado justamente ese golpe de Estado. Por eso queremos ir a la verdad para que esas víctimas que han sufrido, esos muertos que han, que han entregado su vida por la democracia, sepan qué es lo que ha ocurrido. Es un acto, sobre todo, de verdad, el que vamos a hacer y de memoria con esta actividad que estamos convocando. Hasta este momento, los medios hegemónicos que controlan en buena medida, también en Bolivia, no pasa solamente en Bolivia, sino en la mayor parte de los países de América Latina que están en manos de, de privados y de grandes grupos o económicos, o financieros? Eh, ¿Qué ha sido en la manipulación de la información en cuanto a, a qué esperar o qué no esperar de los resultados de su iniciativa? En primer lugar, les ha causado un impacto. ¿no? Hay que reconocer que hemos llevado el liderazgo, hemos sacado un día especial, ha marcado agenda toda la semana y se han sentido un poco descalificados, porque lo que hemos hecho es continuar el informe del GIEI, ahora el informe de la de la Contraloría hace querimiento nuestro y lanzar el desafío. Cuando te lanzan un desafío y no tienes respuesta y, y descalificas sin dar respuesta, creo que han quedado descolocados porque yo identifico esos medios como actores políticos. No son, medios, no son medios leales, son actores políticos con posición política. Y si los decimos así con muchísimo respeto, hasta con cariño en algún caso, les decimos, son esos ustedes, pero bueno, ¿qué podíamos esperar de esos medios? Varios de ellos han tenido que poner algún titular, aunque pequeño, dos no lo han hecho ni por si acaso, pero aunque todos los medios de todos los pequeños y grandes hablan del tema, esos dos minimizan y nos bajan a las páginas finales para que poco más pase desapercibida la noticia. La gente en las redes, en todo lado, ha explosionado y ha dado un apoyo realmente masivo, y también de oposición, hay que decirlo, pero hemos generado una gran, un gran impacto y esos medios que eran deficientes ya están empezando a sacar noticias, porque no pueden invadir un tema central que es la verdad de lo ocurrido en esas elecciones del 2019. Qué comentarios le ha merecido también ese informe, como usted se llama, del GIEI, es decir, del grupo de expertos independientes que claramente eh, denuncia los hechos de violencia que se han registrado. Estamos hablando de, de, de torturas, de asesinatos, eh, de incluso acusada la. la no sé cómo llamarle, presidenta interina, esta señora Áñez, eh, eh, de genocidio, porque por lo menos murieron 37 personas, gente que ha sido eh, asesinada eh, de la manera más eh, atroz desde el punto de vista que no tiene ningún tipo de, de, de defensa. ¿Qué tipo de, de, de, de credibilidad ha tenido también el informe, cómo ha ayudado a la pacificación de Bolivia? Bien, el informe ha llegado eh, ocho meses después del inicio de actividades en democracia, porque a la dictadura no le importaba el informe. Hemos extenuado esfuerzos para brindar las facilidades y que funcione. Se conoce ese trabajo en la introducción del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Eh, en todo caso, es un informe que sirve de mucho para aclarar algunos temas. Si bien no lo dice, menciona que ha habido un golpe de Estado y una sucesión totalmente inconstitucional de hecho, el término correcto sería calificar a Yanine Áñez como presidente de facto porque no ha cumplido las formalidades constitucionales, no ha sido elegida para el cargo y las únicas dos formas de acceder al cargo son o por elección popular directa, como lo ha hecho el compañero Morales, o en su momento por sucesión constitucional que no le correspondía a esta señora, no había quórum, no había reglamento, no le correspondía por ser de minoría y de paso, de colofón, después de que se autoproclama presidenta de... El Senado y luego presidenta de, del país se hace condenar la banda con un militar, la banda del presidente con un militar. En consecuencia, presidente de facto. Eso le corresponde a esta, a esta persona y eso dice el GIEI. El informe como tal relata dos hechos que son sustanciales que se negaban absolutamente por la oposición. Primero, que hubieron masacres. Sí hubieron masacres absolutamente, absolutamente calificadas en Sacaba y en Sencata. Y en Sacaba, particularmente en Cochabamba, se va un paso más allá. Se habla de, que, de ejecuciones sumarias o extrajudiciales, que es un término sañudo, por, por, puesto que el Estado, además de perseguir y de reprimir, tiene la intención de matar. Y esa orden de matar ha salido con el decreto 4078, firmado por Yanine Áñez y su gabinete, particularmente. crimen de la humanidad. Exactamente, es un delito. La, la GIEI no ha ido tan allá, ha dejado un poco porque es un informe de ese tipo, tampoco podía calificarnos más la, la situación. Nos da el hecho, nosotros tenemos que calificar internamente el derecho de acuerdo al derecho propio que tenemos, pero el hecho es muy claro. Masacre, sangrienta, en se acaba y en se encata. No se compara con hechos anteriores que donde han habido problemas efectivamente, no se compara. Esas masacres, de paso, dice que han salido los disparos de fusiles, de, de larga distancia, fusiles, y eso usan las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas, y esos fusiles han disparado del torso para arriba, donde son la mayor parte de los heridos muertos. Es decir, querían matar, porque cuando se dispara para prevenir en algún caso, se dispara del cuerpo de la cintura para abajo. En este caso ha sido la cintura para arriba, y por eso los muertos han caído de una manera tan trágica con disparos o en la cabeza o en el cuerpo eh, de una manera que les han afectado los órganos vitales y han fallecido muy tristemente o han quedado mutilados o heridos eh, más, cientos de personas y bueno esa es la represión que se ha hecho en mi país No quiero dejar eh, cerrar esta entrevista sin mencionar su reacción respecto a lo que acabamos de saber de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador puso eh, un nuevo libro que se llama a la mitad del camino, por la mitad de su, de su mandato, y hay un capítulo en donde la Secretaría de Defensa explica los detalles de, que básicamente el, el recuento del piloto del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue a rescatar a Evo Morales eh, a Bolivia una vez que había sido derrocado para, para salvarlo y sacarlo del país, en donde claramente especifica que en el momento que la aeronave va a tomar vuelo, ya está en vuelo, ya está despegando, recibió, lo vio, eh, el disparo de un proyectil que pudo eh, de alguna forma eh, evitar, pero el, lo que fue, digamos, la estela del de disparo terminó pasando por debajo del avión y en definitiva, antes explica ese piloto que cuando llegó a la pista, del de aeropuerto ya estaba rodeado de militares que lo atacaron a él, que querían sacar dentro del avión al señor Evo Morales, que también que permanentemente había un soldado apuntando justamente con un lanzacohetes, hasta se, se, se especula que podría haber sido desde ese lanzacohetes que dispararon contra el avión, pero lo cierto es que Evo Morales en su cuenta de Twitter Dijo que, en definitiva, trataron de asesinarme y ahora, como no pudieron, me quieren hacer desaparecer políticamente. ¿Su reacción a todo esto? Sí, ha sido una declaración bastante fuerte. Es una declaración oficial, está en el libro de un, de un presidente en ejercicio, democráticamente en México, a quien no paramos de agradecer por haber apoyado en su momento a nuestro presidente y vicepresidente. Les ha salvado la vida. Y, y este es un elemento más que converge en la teoría del golpe y el magnicidio que se buscaba hacer con Evo Morales. Nos decían que Evo está ahí, que esté tranquilo, cuando en realidad el golpe de Estado buscaba asesinar a Evo Morales. No, que, no, eran, no estaban contentos con haberle arrebatado la presidencia de esa manera tan brutal. Querían físicamente terminar con nuestro líder histórico. Felizmente ha, ha fallado ese disparo. En realidad no ha tenido el alcance porque estaba dirigido al avión pero no eh, tenemos incluso las características del arma, un RPG, me parece que es un tipo de fusiles en que se lanzan como una especie de bazucas que se lanzan y no ha llegado al alcance porque ha sido esquivado por el avión. Esos detalles son detalles militares, que no pueden tener duda alguna entre nosotros que ahora conocemos esta información y que realmente confirma que ha habido un golpe de Estado, un golpe de Estado orquestado desde las Fuerzas Armadas también, que negaban el hecho, el comandante de la Fuerza Aérea, que es de, quien debería dar la mayor explicación, pero han tapado aquello, han minimizado y decían que, claro, como Evo Morales no había que creerle nada. La verdad sale algún momento, Jorge, creo que en este se ha aclarado el tema del magnicidio, que ha habido la, la, la intención de matar a nuestro expresidente y que felizmente esto no ha prosperado. Es un elemento de verdad y de a poco se va formando para finalizar se va formando por fin y llenando todos los elementos que estaban huecos en este rompecabezas que a veces no se quería entender que se llama golpe de estado en Bolivia 2019 Procurador Wilfredo Chávez muchísimas gracias por haber estado con nosotros un agrado, un saludo al país un y hermano, que le vaya bien, bendiciones